Yo no soy como vos, no tengo, el mago sin dientes dejó sin palabras a Diego Brancatelli. La famosa grieta no perdona a nadie e, indudablemente, determinados periodistas deben soportar una dura carga porque, al hacer pública su postura, son objeto de pesados cuestionamientos en público, y el caso más claro es el de Diego Brancatelli. El joven, que forma parte del programa de Santiago del Moro por América Televisión, debe soportar, cada vez que una figura cercana al gobierno, va al piso, cruces realmente violentos pero seguramente nunca imaginó una discusión, en las redes sociales. Con el mago sin dientes. Todo comenzó cuando el humorista dijo cómo solucionaría el tema económico y terminó en palabras muy picantes sin un claro ganador en la contienda mediática. Mago sin dientes, si yo fuera presidente y el fondo me da lo que dio ahora 57. 100 millones de dólares, le reparto un millón de dólares a cada argentino. Encima sobra plata, y les aseguro que salimos adelante, si me apoyan empiezo la campaña Almohadilla Magos Sin Dientes 2019. Diego Brancatelli, jajaja. mago o. Somos 44 millones de argentinos. A 1 millón por cabeza. Punto saca la cuenta. Esta es la gente de almohadilla cambiemos seguí con la magia y los contratos te a este gobierno que venís bien. Matemática aplazado. Mago sin dientes. Ya claro que yo no soy como vos. No tengo ningún contrato con el gobierno. Diego Brancatelli. No. Yo nunca tuve. ¿Vos decís que no tenés contratos? ¿Signo de interrogación seguro? Mago sin dientes, yo nunca tuve ni tengo ningún contrato con el gobierno, ¿ahora vos me decís que nunca tuviste? ¿Y en fútbol para todos trabajabas sin contrato?